voy a decir una cosa un poco fuerte para un pedagogo quizá, a ver, yo creo que en el campo nuestro, en la pedagogía, llevamos 20 años sobrevalorando la evaluación es decir, la evaluación no forma parte del proceso de aprendizaje es un añadido que los pedagogos nos hemos inventado para justificar cosas eh, ya sé que esto es una energía queda grabado y alguien me va a colgar pero eh, cuando tú haces un mock hay dos tipos de personas, las que quieren aprender y las que quieren que les den un certificado eh, si en un proceso de aprendizaje solo estuvieran las que quieren aprender, no haría ni falta evaluar directamente. Sobre todo cuando es evaluación no formativa, sino evaluación sumativa. Al final, para dar un certificado o dar algún tipo de, de insignia o de... O de Signo de haber conseguido alguna cosa. Por lo tanto, yo encuentro más satisfactorio participar en un proyecto con cinco maestros eh, para real con sus alumnos. Aprendo yo más que yendo a un curso donde expliquen eso, porque es más real y porque la gente está comprometida. Y eso lo vemos todos los días como profesores. Yo creo que no hay píldoras para dar ganas de aprender, ni el profesor ni ningún profesor tiene el, la, la llave para diseñar una actividad didáctica que interese absolutamente tanto a todos sus alumnos, que todos aprendan como locos, se dediquen al 100% y nadie esté pensando en que esto va o no va para examen.